¿Qué partidazo señores, un, un juego excelente de Jimmy Borel, se fue a tiempo extra, este muchacho está haciendo un trabajo excelente, se está poniendo difícil, si Jimmy Borel sigue jugando a este nivel, no solo va a ser Dwayne Wade, no solo va a ser Shaquille O'Neal, no solo va a ser Chris Bosh, no solo será LeBron James, también en el libro del Miami Heat ya deben comenzar a escribir el nombre de Jimmy porque lo que está haciendo eh, Jimmy en este equipo es excelente, señores, es digno de admirar. Ganarle a Milwaukee Bucks en la primera ronda de los playoffs cuando Milwaukee, el equipo de Giannis, el equipo de Chris Middleton, el equipo de Holiday fue el equipo que más partidos ganó en la temporada regular. Y obviamente ahí tú tienes a Gianni Santeto-Cumpo, eh, quien es uno de los líderes eh, de la NBA. Pero esto no fue impedimento para que el Miami Heat, liderados por Jimmy Borrell, le ganara en primera ronda a este equipazo de los Bucks. Miami entró luego del play-in en la octava posición, señores, y es increíble. Es increíble, en primera ronda le metieron 4-1 a los Milwaukee Bucks. Y eh, eh, hay, hay algo en tendencia en Twitter. Y es una pregunta que le hace un periodista, Yanis Antetokounmpo, que qué le opina acerca de la, de la ronda de playoffs porque perdieron ante ante Miami, cuando obviamente Milwaukee eh, tenía un mejor récord, era el número uno. Recuerden que el número uno se enfrenta con el último equipo. Entonces, en base a eso, el periodista le, pre, le, le dice a Yanis que si él no cree que fue un fracaso la temporada de Milwaukee Bucks, y ahí Gianni le da una respuesta muy contundente y acertada, y es que Gianni le dice, eh, le responde con preguntas, pero no lo deja responder al periodista, sino que él sigue respondiendo eh, a lo mismo, y le dice, bueno, ¿tú eres ascendido todos los años en tu trabajo? No. Y eso no quiere decir que ese año tuyo como trabajador sea un fracaso Porque tú pones el plato en la mesa Tú mantienes a tu familia, etcétera, etcétera O sea que se está diciendo El trabajo se realizó Y que no fue un fracaso para él eh, la temporada Eso tiene su pro y su contra porque realmente tú fuiste el mejor equipo de la NBA en términos de victorias. Tú no pudiste caer derrotado ante un equipo que entró en play-in. Ante un equipo que tuvo que luchar por una octava posición. O sea, todo indica a que en primera ronda tú le ganaras a ese equipo, Giannis, al equipo de Miami Heat. No pasó, eh, pero bueno. Hay comentarios, Demian Lillard por ahí le da like a una foto donde se ve un montaje de, de Giannis en Blazers. No, no entiendo O sea, no creo que Giannis tenga planeado irse de Milwaukee Bucks Cuando hace poco eh, fueron campeones El año antepasado fueron campeones Recordemos que el año pasado fue Golden State Pero no creo que Giannis considere una salida Tan repentina de, de, del equipo de Milwaukee Simplemente se deben hacer ciertos ajustes Para que la próxima temporada Esto no pase, esto no puede pasar la próxima temporada señores ¿Por qué? Porque está bien si es que tú no vienes con ese buen récord Si no vienes con ese buen récord Te lo vamos eh, eh, a permitir Pero de estar en primer lugar A solo ganar un solo partido